Hoy os llevo a Ovaladouro, dentro de la comarca de la Mariña Lucense. Allí vamos a charlar con Raquel Hermida. Quiero que nos desvele todos los secretos de su libro Hay que andar. Eh, Hay que andar. ¿Cómo se te ocurre el...? el título del libro. Pues mira, eh, para llegar a Hay que andar, tuve que andar. Tuve que escribir un montón de capítulos, siete exactamente, y no, no, estaba, ¿sabes? no estaba segura de realmente qué título ponerle. Entonces, en mi casa siempre se oía por mi marido, hay que andar, hay que andar, chicas. Claro, en mi casa somos muchísimos, tengo tres hijos, para mí es muchísimo. Y entonces me decía siempre Xavi, hay que andar, hay que andar, a todos. Y entonces un día dije yo, ostras, ¿qué título más bueno? <risa> para mi libro, <risa> porque aparte es un libro de movimiento, es un libro que te incita a, a, a implicación, a compromiso, a responsabilidad. Uh -huh. Y entonces dije yo, es el idóneo. Es el título ideal. Aquí en la Mariña lucense y toda esta zona de, es eh, una Raquel muy conocida, pero te voy a pedir que hagas una mini presentación para que toda la gente que nos ve no te conozca. <risa> Qué bueno, eso es lo más difícil, ¿Sí? porque yo aparte de mis formaciones les digo a, a mis alumnos o a, o a en mis sesiones que que intenten explicar una frase que son y a veces que yo me planteo y mis hijas me dicen Raquel o sea mamá quién eres y, y me cuesta un montón porque soy muchos tengo muchos roles lo primero soy docente o soy eh, ponente soy experta en crecimiento personal y profesional soy mamá soy esposa soy hija soy un montón de roles pero bueno lo más importante es que creo que, que soy yo y, y me gusta como rol. ¿Cómo surge la idea de escribir un libro? Es decir, eh, ponos en contexto cuál es tu situación en ese momento, si, eh, por qué decides escribir el libro y cómo, y cómo surge. Me gustaría que la gente que nos vea esté pensando, imaginándose a Raquel, eh, cómo piensa, cómo inicia y, y cómo escribe esos capítulos. Pues fue una forma muy espontánea que un día me levante y le dije a mi marido, después del confinamiento, eh, hablamos después del confinamiento, le dije yo, jolín, con la cantidad de, de gente que he estado ayudando, que la he estado empoderando, le he estado regalando herramientas y claves para poder salir de sus crisis, de sus dramas, de sus películas de no dormir, todo esto que he estado ayudando a, a un montón de personas, tengo que escribirlo, porque no me puedo ir de, esta, de este planeta sin dejar algo. Si al final puedo ayudar a alguna persona, Genial, si no, no pasa nada, pero me quedo con la conciencia tranquila, todo lo que sé, todo lo que he estado empoderando, todo lo que he estado creando en las formaciones, creo que es necesario que, que se quede aquí. A ver, a mí me encanta la máquina de palomitas, pero bueno, la tía Sole sí que he sufrido mucho escribiendo, porque eh, en el confinamiento, después del confinamiento, eh, yo me quedé sola con... Mi, tengo muchos hijos, con mis tres hijos, y mi marido se fue a trabajar fuera, se fue a trabajar a las islas. Entonces, claro, me, mi mejor amiga era la tía Sole. La tía Sole era para mí la soledad. Hasta que dije, está genial que estés conmigo, pero también tengo que saber... Pues sé que estoy sola, pero tengo que saber... Eh, ¿Y des... en plena pandemia? ¿Eh? ¿En plena pandemia o okay? qué? Claro, o sea, claro. Yo, yo rebobiné, o sea, el capítulo de Tía Sole, pues... Mm, sí, nos acompaña toda la vida. Claro, que estuvimos ahí, yo veía a pasar a la gente con mascarillas, y gracias a mis vecinos. Es más, el capítulo está dedicado a mis vecinos porque fuimos una piña, hacíamos de todo por, por los balcones. Entonces, eh, realmente, esa temporada sí que estuve eh, bastante con la tía Sole. Porque estaba, me sentía sola. Y eso que trabajé como una nana. ¿eh? O sea, lo que pasa, claro, me di cuenta que ahí sobre todo es la actitud, es decir, porque tú en ese momento en el que te sientes sola, eh, te haces consciente de, oye, hostia, me estoy sintiendo sola claro. y trabajas con ahí, claro. lo acepto o lo voy llevando. Cuando tienes, o... crisis, cuando tienes una crisis de este tipo, o sea, lo, lo más importante es eh, tener un poquito de tiempo para darte cuenta y luego aceptarlo. Yo no podía cambiar que, había, que estaba sola. No podía cambiarlo, no podía mandar algún cohete ya. para que trajera a mi marido, no. Pero sí que tienes que aceptarlo para seguir avanzando. Claro, lo que pasa es que a veces socialmente estamos tan presionados. O sea, una eh, madre emprendedora, mujer, hija, eh, no sé qué, que se siente sola a ver cómo hace la papeleta de todo el resto para continuar siendo así, ¿no? Sí, sí, bueno, es más, lo pongo en el capítulo cuando me decía, me llamaba a lo mejor mi padre o mi madre, ¿Raquel, estás bien? Y yo decía, sí, claro. Pero, y un huevo, ¿no? Raquel, Raquel no estaba bien. Ya. Yeah. Raquel no estaba bien. Raquel estaba con la tía Sole. Ya. Yeah. Raquel estaba, pues, agobiada con, con un montón de, de, de, de cosas que hacer, con una familia, eh, con tres niños de diferentes eh, edades. Entonces, claro, realmente no me encontraba eh, anémicamente bien. Yeah. Pero claro, cara a la sociedad, como decías tú antes, claro que sí, ¿cómo estás bien? Pues no, no, no estoy yeah. bien. Lo que me es que guay decir, es... o sea, porque parece que te sientes más tranquila, pero realmente luego al final eh, estás escondiendo unas emociones que son como las prohibidas. No, no, digo que está, no, o sea, ¿tú crees que es mejor eh, trabajárselo uno y decir que estás bien? No. Oh, o sea, claro, creo que no. incluso es muy liberado decir, Raquel, estoy fatal, Claro. te siento solo. Totalmente, totalmente. Yo creo que es, es muy necesario eh, decir cómo te sientes, llorar, llorar, llorar, llorar y decir que no estás bien. Hombre, socialmente eso no queda bien, bueno, es más, el postureo que hay hoy en día con las redes y con todo, que todo el mundo está súper genial, no, sí, eso sí, es mentira, sí. que luego al final estamos solos. Ya. Yeah. Entonces sí que es muy necesario decir, pues mira Fran, no me encuentro bien, claro. pues tengo este problema, o, o, o, o no, doy, no doy avanzado con mis cosas, me saturan los niños. Ya. Yeah. Ese, ese decirlo ya te deja más tranquila, acabas de delegar, porque a ti, a ti no te va a importar. Claro. No te va a importar que Raquel se sienta bien o mal. Pero Raquel se ha sentido genial porque te acaba de soltar. <risa> todo, todas sus mierdecillas, como yeah. digo yo, todo lo que le runrunea. Y entonces ya me quedé como más, como más liberada. ¿Es un libro de desarrollo personal? Es un libro de desarrollo personal, es un libro de crecimiento personal y profesional. Eh, yo creo que Hay que Andar no, no sigue ninguna corriente filosófica, ni psicológica, ni ninguna acción formativa. Yo creo que Hay que Andar es un libro de comportamientos. De, de la cantidad de personas que me han venido a ver buscando, eh, no soluciones, porque las soluciones realmente están en cada uno, pero sí eh, he querido plasmar una serie de comportamientos de cada uno pues, eh, para regalarles unas herramientas, para enfrentarse a una entrevista de trabajo, para enfrentarse a un problema, a una crisis, a un duelo, por ejemplo, en mi caso. Uh -huh. Es decir, enfrentarse a, a, a dramas que realmente eh, nos bloquean y no sabemos cómo reaccionar en ese momento. O sea, es un libro para casi todos sí, sí. Uh -huh. es un libro desde 0 a 100 como digo siempre es imposible porque no saben leer pero pero sí para adolescentes para porque realmente todos tenemos miedo al que dirán miedo a, a, a ser rechazados miedo a, a no encajar entonces es un libro pues pues no, no para no de autoayuda porque como dije antes las soluciones están en cada uno no es un libro de soluciones es un libro de comportamientos donde refleja donde todos pasamos por esos comportamientos Desde enero estamos haciendo una gira, una gira eh, a, a nivel nacional, y, y el formato que, que intento presentar no es un formato de una presentación de un libro normal, porque hay que andar, no es normal, es, es un libro muy, muy bueno, si lo lees, bueno, ya, ya lo estás leyendo, es muy pedagógico, es muy fácil, es, muy, es hablar conmigo es venir a un taller conmigo o una charla conmigo, es muy abierto. Entonces yo quería que las presentaciones fueran diferentes, fueran un formato de que todo el mundo tuviese cabida, que yo pudiese invitar, o sea, invitar a alguna personalidad de experta en algún sector, a algún tema, por ejemplo crecimiento, motivación, y que nos dieran las píldoras formativas y luego finalizar pues, mi prologuista, que es Mario López Guerrero, que es mi super amigo, y entre él y yo, hacer una entrevista, pues, dicha uh -huh. <risa> No estilo hormiguero, pero, pero así, estilo tú y yo. <risa> <risa> <Bueno>. <risa> claro, muy, muy natural, muy, muy claro. fácil, muy, que la gente eh, vea que, que no es un libro que cueste muchísimo leer, que es un libro de, de crecimiento. Cuando podemos. me encontré con tus diminutos, o, o con tu manera de abordar la soledad y todo esto, claro, me sorprendió, ¿no? Me hizo, es como un libro que cuando acabas el capítulo te hace reflexionar y dices, claro, es que así lo entiende cualquiera. No, en lugar de hablar de la autoestima, dices, oye, claro, pues me siento diminuto. Claro, claro. Yo creo que, que eh, bueno, <tose> es lo que empleo en mis formaciones. Yo no puedo eh, emplear un, unas terminologías muy, a lo mejor, pues muy técnicas porque realmente la gente no lo entiende. ¿Cómo se llega a una persona? ¿Cómo se llega a, a, a un adolescente? Pues con una palabra fácil. Entonces, los diminutos, cuando estemos una baja autoestima... Pensamos en eso, los que tienen el miedo a perder el tren, eh, los que eh, lo saben todos. Bueno, un montón de, de. Bueno, tengo cinco personajes de los diminutos que realmente encajamos en ese tipo de, de, de personalidades. Y empleo nombres muy divertidos para que realmente sí, se entienda. Claro, para que se entienda, para que eh, nos quedemos con esa terminología y sepamos encajar o, sea, o, o, o definir en qué eh, perfil de diminuto estamos. Pues para claro. poder luego emplear eh, las herramientas, pues para decir, Juli, pues hoy estoy dejando pasar el tren y, y, y que estamos aquí dos días, pues tengo que espabilar. Pero entonces tú cuando cuentas esta, estas herramientas de esta manera, piensas en gente con la que has convivido, es decir, claro. es... Son hechos reales, Son hechos Aunque reales. no les veles a nadie, pero claro, cuando claro. escribes estás pensando en Manolito, en totalmente, Fran... Totalmente, en... llevo más de 20 años trabajando por y para las personas, eh, ayudándoles a, a crecer, ayudándoles a buscar un trabajo, ayudándoles a empoderarse, trabajando la, la autoestima. Entonces, en cada en cada, cada vez que escribía estaba pensando no en uno, sino en varias personas. Lógicamente, no digo como decías tú antes, no digo, o sea, no digo los nombres, pero, pero sí que encaja con el perfil. Esa persona cuando lo lea dirá, Joder, pues igual está hablando de mí. Puede ser. <risa> eh, ¿Tú cuentas de una manera cotidiana lo que nos sucede? Es decir, vale, pues yo al leerlo me doy cuenta que digo, pues mira, sí, en cierto, cuando me está diciendo el sábelo todo, tengo que ver si me puedo posicionar y digo, ah, pues sí, es que en esta época, en esta etapa, en, esta, en este rol, voy de listo. Voy de listo y, y sin tener razón muchas veces. Sí, por supuesto. Por supuesto. Y luego eh, digo, ah, vale, pues si, si acepto y quiero trabajar que voy de listo aquí o que me veo muy bajo cuando hablo con no sé quién o que tal, vale, esta es una situación cotidiana, yo me veo ahí y luego tú lo que facilitas son unas herramientas, unas sugerencias que puedo aplicar Sí. para avanzar ahí Claro, date cuenta que son comportamientos que, que no, no es algo eh, interiorizado, es decir, eh, como te decía antes no sigo ninguna corriente psicológica ni nada es lo que he estado viviendo, son experiencias y, y es observación de los comportamientos de las personas y hasta de mí misma, cuando yo me siento así entonces creo que, que, que es una forma muy natural de interpretar este tipo de grupos pues, para darles herramientas pues, para decir, me estoy comportando eh, eh, tengo miedo, O sea, no puedo dejar Escapar a esta, esta pareja que como no me decida a, a decirle que te quiero, se va a ir. Sí, ya. O sea, los que dejan pasar el tren, por ejemplo. Las anguijuelas de en energía, bueno, aparte es un capítulo que, que también me gusta mucho, eh, todos somos anguijuelas, ¿eh? Vale, eh, estamos eh, los supervisores, los controladores, todo. Las mamás y los papás somos eh, controladores, somos unas sanguijuelas, porque siempre queremos saber dónde sale el niño, si le pasa algo. ¡Ay, que se va a caer! ¡Ay, que no! Que... Anticipando lo que puede pasar y luego realmente no pasa. ¿Pero qué estamos haciendo? Eh, Rezando la libertad del niño para caerse, levantarse. Solo por nuestros miedos. Sí, solamente por nosotros. Entonces somos sanguijuelas. Yeah. Y, y ahí, bueno, eh, hago una, una, bueno, los divido en varios grupos, pues para, para también eh, determinar qué, qué, cómo, cómo, qué herramientas podemos eh, emplear pues para hacernos sentir más tranquilos. Yeah. Porque también como los diminutos todos somos sanguijuelas. Uh -huh. Yo creo que en Hay que andar, son comportamientos que tenemos todos los días, a todas yeah. horas. Y, y, y bueno, son las herramientas básicas que, que las quiera no son soluciones, no son soluciones, cada uno, como dije antes, tiene la solución por dentro si lo quiere hacer, si no, pero sí que son comportamientos que he ido analizando, que he ido trabajando de mucha gente y, y entonces eh, aunándolas en, en diferentes grupos. Sí, pues... que son patrones que luego se repiten en mucha gente. Claro, no es que tú, claro, no, finalmente... no, no, es cuando a lo mejor me llega alguien eh, ya por la puerta, ya eh, cabizbajo, eh. pequeñito, arrugado, y digo yo, ¿qué le ha pasado a este hombre o a esta mujer? Entonces es, es lo mismo, es como el pánico escénico, uh -huh. ese pánico que tenemos a lo mejor a enfrentarnos a una entrevista como la tuya uh -huh. o, o, o a dar una charla o a entrar en el cole el primer día. Todos uh -huh. pasamos por eso. Sí, sí. Entonces son, son casos reales, son cosas que nos pasan todos los días y es lo que he estado recogiendo. So, tiene un componente social muy alto. Primero, porque empiezas hablando de que... De que, quieres, de que tú tienes esas herramientas ahí, de esas experiencias y que quieres dejar algo aquí. Por sí. lo tanto, ya tiene un componente social. Que, que Creo que cada vez más el universo nos está diciendo que hay que ir por ahí. ¿no? De que somos todos, no, no tanto uno solo. ¿no? Eh, pero tiene un componente social a mayores y es que donas una parte de los beneficios. Cuéntanoslo tú. Es un libro solidario. Es, eh, desde el primer momento quise que, que, es decir, yo tengo mi trabajo, yo tengo mi, mis cositas, es decir, eh, esto no es un hobby, esto es como un común legado, quería dejar algo para los demás, como agradecimiento, porque eh, son casos que me han contado mucha gente, que eso lo he estado viendo, entonces quería dejar algo para los demás. Y qué mejor forma que, que, que donar parte de los beneficios de Aicandar a la Federación galega de Alzheimer de Galicia, a Fagal, eh, porque creo que hace una labor muy buena a nivel eh, comunidad gallega y luego porque cada, cada uno en nuestra casa tenemos eh, o tendremos alguna, algún caso, algún papá, alguna mamá, alguna familiar con, con alguna demencia. Yeah. Entonces siempre quise hacer esto, aparte mi padre empezaba mi padre ha fallecido hace poco y empezaba con una demencia. ¿sí? entonces Desde el primer momento quise que este libro fuera destinado a, a Fagal. Bueno, entonces esta la labor social la llevas dentro, ¿no? Totalmente. Eh, porque, a ver si lo digo bien, eres eh, referente galega eh, nombrada por ejecutivas de Galicia. Sí. Pero no porque sí, sino por algunas de tus iniciativas que también tienen un componente de este tipo, ¿no? Correcto. Mira, yo, yo me acuerdo que, bueno, es, aparte de, de ser todo lo que os conté antes, soy orientadora laboral y consulta de Recursos Humanos. Pero bueno, como orientadora laboral eh, siempre intenté pues ayudar a las personas a intentar empoderarlas, hacer un currículum, que se enfrenta a las entrevistas y, y un día dije yo, jolín, pues con la cantidad de empresarios que están buscando eh, demandantes y demandantes que están buscando trabajo, realmente si no hacemos un núcleo de unión en algún sitio, se pueden perder oportunidades laborales. Y entonces eh, creé el primer networking de la Marilla Lucense de, entre demandantes de empleo y empresarios. Y así seguí y hasta el tercer networking. Eh, se juntaron más de 150 personas entre demandantes y empresarios y se consiguieron un montón de colocaciones. Entonces eso fue eh, lo más novedoso que, que hubo bueno, hasta este momento en, en la marina Es decir, luchar, como decías tú, altruistamente, porque no se cobró nada. Es decir, eh, Simplemente unir, unir recursos, unir sinergias para que esto surgiera. Y luego a partir de eso, eh, bueno creé la Escuela de mini talentos ese es un programa de desarrollo de talento infantil, trabajamos las inteligencias múltiples, ya llevamos nueve años, el año que viene hacemos diez años. Y creo que es importante que los niños trabajen eh, el, eh, lo que es las emociones, eh, el cómo se sienten, eh, la oratoria, todo. Lo que no se trabaja en el cole, que realmente te puedan decir, papá, me encuentro mal. Tengo miedo. Todo eso que no se trabaja, que realmente en el cole nos enseñan a leer y a escribir, pero no a escuchar ni a hablar. Entonces creo que es muy necesario. Y, y bueno, gracias a eso. Y luego también en el 2019, antes de la pandemia, creé el, el primer foro de liderazgo, de liderazgo y motivación también de la amarilla, donde junté a diferentes coaches y expertos en crecimiento personal y ha sido por eso, <risa> como soy una mente inquieta y un terremoto, como dijiste el otro el día, el, <risa> el, terremoto el terremoto de la, terremoto la, de la <risa> Vale, El libro ha sido seleccionado por la Fundación Goma Forward World para, eh, para ser incluido dentro del segundo anuario de liderazgo femenino. Cuéntanos algo más de esto también. Pues fue realmente fue una sorpresa porque no me lo esperaba hasta que me mandaron un, un mensaje y me dijeron que hay que andar eh, después de leerlo que había sido seleccionado como como uno de los de, bueno, como un libro referente dentro del liderazgo femenino. Uh -huh. Es decir, yo aparte de trabajar con, con hombres y mujeres, también eh, doy mucho empedoramiento a, a la mujer, lógicamente. Uh -huh. Trabajo con muchas personas, muchas mujeres extranjeras que, re, que realmente les hace, les hace falta pues este tipo de, de, de hay que andar. Y, y nada, fuimos a Madrid, allí, a, a recibir, bueno, a, a estar allí con, con la presidenta de One for World Y genial, muy, muy orgullosa. Eh, ¿Cuántos años tienen tus hijos? Pues Mencía tiene 18 años, uh -huh. a punto. Sabela tiene 15 y, y mi caprichito, Mateo, tiene 8 años. 8 años. ¿Y cómo crees, eh, supongo que entre su círculo amigos se preguntan, oye, pues, tu madre escribió un libro, o cómo lo cuentan, ¿cómo crees que, que le cuentan ellos que es hay que andar? A lo mejor Mateo menos. Mateo por... menos, pero bueno, mis, mis hijas mayores eh, ellos creo están muy orgullosas. Creo que ha sido, eh, no sé, como, como, como un shock al principio, diciendo, Dios, mamá. Bueno, aparte yo me tiraba muchísimos días, y, y bueno, días no, pero noches sobre todo, mira que me acuesto como las gallinas, que yo a las 10 de la noche ya estoy, porque si no no soy activa, y, y yo venga a escribir, a escribir, a escribir, yo creo que, que ha sido como también, aparte de, de un orgullo, un alivio, es decir, he recuperado a mi madre, yeah. pero yo creo que muy bien. Muy bien. Ellas están eh, muy orgullosas y muy contentas. Soy muy muy de, de trabajar muchísimo con ellas, de escucharlas. Yo, yo lo más importante es eh, saber escucharlas, porque realmente los papás no escuchamos. No, no les damos margen a, no, no, ahora hablamos los mayores. No, no, ya me lo contarás. No nos interesa, pero sí que nos tiene que interesar. Entonces sí que ha habido mucha escucha. Bueno, siempre la hay en mi casa. Hay que andar, hay que andar, hay que andar. Oye Raquel, ¿para cuándo tu próximo libro? Bueno, si todo va bien, me imagino que. Para... Ah, o sea, si, ya ya está sí, en marcha. Ya está en marcha, sí, ah. claro que sí, claro que sí, porque me ha quedado mucho por decir. <risa> me ha quedado mucho por decir, entonces creo que para el año que viene igual sí que tenemos a, a una joyita. ¿Te ha quedado mucho por decir? quiere decir que, que el hecho de, de ponerse a andar al final genera mucho más valor también, ¿no? Es sí. decir, te has dado cuenta al ponerte a andar y al escribirlo que, que hay mucho más que tienes que contar, ¿no? Totalmente de acuerdo. En muchas ocasiones esperamos a que sea el momento ideal para encontrar la motivación y tomar acción para dirigirnos a esas cosas que queremos conseguir. A veces, resulta más práctico dar el primer paso y moverse, y desde ahí, sentirnos motivados. Hay que andar es una llamada a la acción, a ese primer paso, a moverse. Nos ofrece soluciones a las situaciones cotidianas que todos vivimos de una manera muy simple, sencilla y fácil de entender.